Vamos a un juego de verdad. Eh, ¿Cuánto te apetece jugar? No me no, no te voy a preguntar porque ya tengo un juego para jugar. Y es que yo estaba preparado. Yo estaba preparado. Yo estaba preparado para este día. ¿Me detesta el juego? Detéstamelo, detéstamelo, detéstamelo. No. Ay, me lo detestó, vale, vale. Quitecito, eh. Quietecito todo el mundo. Está en japonés o chino, no sé, o en coreano no creo que sea, pero no entiendo. Entonces, le daré aquí, no, aquí, no vale, eh, game start, vale, intuición, vale. Por cierto, voy a cambiar el, el juego, pero bueno, espérate, vamos a la intro. ¿Vale? ¿Vale? para bueno, ahora va bien el juego, ¿no? Una buena intro ¡Oye! Pero bueno Vale Eh... Vale Close Venga Vamos a andar Con esto puedo correr Y con esto saltar Ok Hostia Me está matando gente Vale, F para qué? Hostia, para pegar una hostia guapa, ¿no? Eh, no me va. No me va la F. Ah, vale, vale. La F es simplemente para sitios específicos, ¿no? Vale, vale. Oh, a ver, ¿y aquí qué hay? Vale, cinemática, ok. Let's go. ¡Hora de batallar! ¡Hostia! No le digo, da no igual, Pero clic clic clic, y... adiós. ¿Ahora qué? Venga, trae más tropas... ¡Let's go! <risa> el mismo audio se te refe. No, no leo tío, es que le doy sin querer al clic y tengo ganas ya de pegar puñetazo vamos a acabar esto. No. ¿Te has escuchado un klaxon cuando no había coches? Ahí se va. Ok. Adiós. Bye bye. Y este también. ¿Te rinde? A ver, a, para casa. Ah, no, no. No se rinde, se mueve. Se va con la música a otra parte. Vale, puedo volar. Ok. Puedo volar como en el Minecraft. A ver. Oh, le va a el sonido. Vale, E para volar para arriba y Q para abajo. Ok. Y R. Vale, vale, vale. Y left. No sé qué, high speed, ok. Let's go. Vale, la R para bloquear la vista. pues más fácil manejar el personaje. Te da menos libertad, pero. Vale, vale a ver, clic, vale, clic para pegar en el aire. Oh, tiene una onda supersónica, qué guapo. Ok, a ver, ¿qué hice ahora? Para bajar rápidamente, ¿no? Vale. No, no, pero pero creo, claro, eh, lo que me dice aquí es, vale, ahí, ahí, ahí, tengo que mirar para abajo y clic, ok, let's go, eh, está guapo el juego, es salvador a la ciudad, una vez más. A ver, ¿se me escucha el audio? No estoy aquí diciendo ¿Qué, ¿Qué hace este ahora? Oh. Mm. Vale, ahora hay como misiones por eh, la ciudad. Hay una persona que está bajo, o sea, en problemas, vale. Hay una persona que está en problemas. Extingue un fuego y derrota a los terroristas. Hostia, el bot. Bienvenido, bot. Eh, no sabía cuándo iba a aparecer. Por cierto, no sé es que no sé quién está aquí. Pero... Oh, ¡Qué guapo este juego, tío! Pero tenemos un bot en el chat. Y espero que os trate bien. Y ustedes tratarle bien. A ver. Eh, vamos a extinguir este fuego. A donde me deja extinguir. Aquí. Y let's go. Extinguido. Y ahora hay que matar a los terroristas. Todos los terroristas. Así que... Eh, superamos la barrera del sonido. Y let's fucking go. Aquí a la misión. Y vamos a caer como un héroe. Bimba. Ahora que. ¡Bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim, bim. Let's go. Qué guapo. A ver, mira, ahora hay. vale la, el sonido está muy alto A ver. Lo bajo al 42 Vale, a ver, ahora tenemos misiones por toda la ciudad Vale, tenemos aquí algo aquí arriba Ok, subimos Hay aquí Caemos rápido. Vale. Empezar... Empezar... Tutorial. No... Reto. Vale. Este es de volar. Vale. Típico... Típico... Nivel de volar. Vale. La verdad que este es muy típico, este, este tipo de niveles. ¿eh? Pero bueno. En juegos de este tipo de mundo abierto y esto son como misiones para... Bueno, son como tutoriales, ¿no? Pero bueno. Está bien. Vale. Creo que en menos de un minuto... Let's go. Todas las estrellas. Ah, mira. Aquí está. O sea, si consigues todos los... O sea, si consigues 300.000 de... De puntuación, como que... A ver. ya este lo hemos hecho. Vamos a por aquí. Y... Let's go. ¿Qué pasa? Mira cómo me saludan. ¿Qué pasa? ¿Puedo atravesarte? Sí, que puedo. Eh. Vale. El reto de destrucción. Ok, podemos darle eh, clic, clic, clic, clic. Esto me molesta un poco porque hace que el nivel tenga tú menos control, pero no sé, lo hace satisfactorio, ¿no? Por una parte lo hace satisfactorio. Vale. ¿Y ahora? Ok. Pues nada. Facilito. Esto era facilito. Vale. Finish. Vale. Ahora. Me dan puntos de héroe. Vale. Ok. Uh No, no me da... Creo que no me da la opción de abrir el mapa. What? Cámara lenta. Guapo, tiene cámara lenta Mira, a veces no lo sabía oh. Pero como aparecen de repente ¿Ya? Hace <risa> fulmin fulminados, ¿eh? De repente Mira, este juego tiene eh, un mapa pequeñito, pero está guay, ¿eh? Más o menos hacéis una idea de qué es este juego, ¿no? Este juego está en desarrollo y todavía le queda. Todavía le queda, pero... Más o menos hacéis una idea de qué es este juego y está guapo, ¿eh? Está guapo este juego. La, la, a ver, el mapa no es muy grande. Tampoco hay mucho que hacer. Tiene una especie de historia. No sé, Por, por lo que tiene por ahora, está bien. Mira, tiene aquí como un puente, como diciendo, mira, aquí vamos a hacer más, pero todavía está en desarrollo, ¿no?